Se procede a un ayuido normal, como siempre hemos hecho, en 8. No miren acá, miren a partir de acá. Ya, el cruzado en 8. Pero la característica es que cada agua tiene dos colores. El color de arriba que va a ser el azul, por ejemplo si hemos decidido acá. Y el color de abajo que es el blanco. Y después el blanco viene arriba y el azul viene abajo. Entonces se pasa el idioma normal con el, el, el cruce 8 del... el eh, ruido normal. Ya. A la parte de arriba está el aire agua y se aumenta otra aire agua de par en par a la parte baja. Eso siendo el 8. Ya. Se va a quitar el tojoro. Y ahora... Vamos a pensar a cómo separar el blanco del azul. Se va a tallar bien. Y aquí se va a ver. Arriba, cruzando. Se va a hacer un cruce. Acá lo, lo hago al revés. Se va a separar así. Se va a hacer un payay haciendo así. Después pasando el otro. Ya, para hacer igual, ¿no? Ya, se va a separar así. Par por par. En el azul y en el blanco. Así par por par. Ya. Y entonces, a la parte blanca, se le pasa una segunda il agua. Esa es la primera. La primera, la segunda acá. Primera. La primera normal acá, la segunda por arriba normal, de par en pares, de doble par. Después se pasa la agua en el blanco. Y después se pasa una agua en el azul. Ese es el almidón Después, ¿qué nos toca? Meter un nuevo tojoro acá. Y quitar el tojoro inicial del cruce básico con sus paredes azul blanco, azul blanco, azul blanco, eso se lo quita de una forma definitiva. Ahí va a quedar. Y para dejar de dar otra explicación, disculpa, en otro video. Primera iliagua, agua, normal. Segunda iliagua agua para arriba, y agua del blanco y la iliagua del azul. Aquí está la técnica del talla de doble cara. Y ahí vemos donde están mis dedos aquí es el azul y arriba viene el blanco.